Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz sábado para todos. Vamos concluyendo esta semana, semana en la que hemos sido testigos de las bendiciones, de las maravillas de Dios en nuestra vida. Quiero invitarlos para que le demos gracias a Dios. Vamos a pensar en, en aquella bendición, en aquella bondad que el Señor ha tenido para con nosotros. Y juntos digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 3. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subía aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. En esas se les aparecieron Elías y Moisés conversando con ellos. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro,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 Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él, Elías vendrá primero y renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les dijo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, esta escena conocida como la escena de la transfiguración en la que Jesús se manifiesta glorioso en una forma como el texto sagrado nos describe esa glorificación es dice sus vestidos se volvieron tan blancos tan blancos como ningún lavandero puede dejarlos la voz del cielo Elías Moisés la altura son esos signos de esa transfiguración es decir de ese mostrarse como tal Jesús se muestra como tal, en una especie de paréntesis en el camino. Sus discípulos no es que estén muy motivados, han tenido varias dificultades. El hecho de que Jesús diga que lo van a matar, que, pero que va a resucitar, para ellos, como lo acabamos de ver en esta escena, genera mucha confusión. Y no siempre es fácil entender las cosas de Dios, mis queridos hermanos, usted y yo lo sabemos. No siempre es fácil entender la voluntad de Dios, el plan de Dios. Eh, a su debido tiempo lo entenderá, decía María Auxiliadora ahora San Juan Bosco, a su debido tiempo lo entenderás. Y creo que aquí tenemos que tener la humildad, la sencillez, para que a su debido tiempo podamos entender eso. Lo importante es tener la capacidad de escucha, de atención a la voluntad de Dios. Eh, esos ojos para ver más allá, esos oídos, para escuchar lo que Dios nos dice. Este es mi hijo muy amado, escúchenlo, prestenle atención, dice la voz del Padre Celestial. Que al concluir esta semana, con esta escena de la transfiguración, recibamos ese aliento de Dios, esa fortaleza para seguir luchando, para seguir viviendo. Esta semana que viene, con, con todas las novedades, con todas las bendiciones, con el inicio de la cuaresma, pues que se viva en la presencia de Dios. el Señor sea nuestra fortaleza y que la Virgen María nos enseñe a decir sí, nos enseña a responder. Mira que en ella sí que vemos ese gesto de que no entiende, pero que se dispone a hacer la voluntad de Dios. No entendió cuando el ángel le dijo que iba a ser la madre de Dios. Pero ella dice, hágase mí según tu palabra. Que ella interceda por nosotros. Feliz día para todos.